Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Todas las voces hacen eco en la noche de AM1220. Economía, espectáculos, deportes, seguridad, lo paranormal. Quédate en un programa que te va a sorprender. Con la conducción de Luis Almeida y Silvana González. Hasta la medianoche te hacemos compañía. País. Gracias por estar del otro lado. Un programa más de Ecos en la noche. Otra vez solo, viste, Gerardo. Otra vez solo. Bueno, Silvana González no pudo venir. Está con una gripe terrible y con este día horrendo. Quédate en casa tranquila. Que me hago cargo del programa. Obviamente que esto va a salir muy caro, pero bueno. Viste cómo es esto. Mira cómo llueve. Alerta por lluvias en Cabuté. Tienen que volver cambiando. Estamos con los chicos en el piso con Lautaro Mele y Damela Barichello. Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, buenas ellos noches. Ellos interpretan al carajo Varieté. Exactamente. Perfecto. Vamos a estar hablando con ellos. Vinieron cambiando cuántas cuadras? Seis. Seis cuadras. ¿Sabes cómo llegaron los muchachos acá? Pasados por agua. Menos mal que acá teníamos el baño, toallas. <risa> bueno, arrancamos este programa de Ecos en la Noche. Un programa, una semanita media complicada estuvimos se desató el tema de, otra vez con el tema del dólar, otra vez estuvo en el tapete Maratea, porque ahora, claro, salieron al cruce a ver cuánto gana Maratea, haciendo solidaridad, en este caso, con Independiente. Vamos a salvar a Independiente, a ver cuánto es el que te llevaste vos, y atrás está la FI, siempre, el Estado... Mirá, ahí, ¿dónde es eso? Costanera, Mira Costanera, cómo llueve. Estamos mirando en vivo la tele, cómo llueve en Costanera, pero acá no llueve tanto, ¿viste? En el microcentro no. porteño. No, no, no. A una cuadra del obelisco no está lloviendo tanto como está mostrando acá la televisión. Pero bueno, bueno, no vamos a mojar de vuelta, les comento. Sí, <risa> en un rato. En un ratito nos mojamos de vuelta. No, nos sequemos. Este, así que, bueno, alerta por lluvias en, en Cava y aparentemente va a estar toda la noche así. Eh, pero bueno... Más allá de, de, de Maratea, más allá del dólar, eh, lo que yo quiero poner hincapié es en el tema de la inseguridad. Estamos atravesando momentos muy difíciles con el tema de la inseguridad. Estamos, este, están, tomando, están armando un sistema de seguridad que yo lo llamo el manotazo de ahogado. Eh, se presentaron nuevos patrulleros en la zona sur del conurbano, donde los lugares más complicaditos, eh, oficiales o suboficiales que recién salen del, del, de la escuela de, de policía, a la calle, al matarife. ¿eh? Eh, así que no sé qué se va a resolver el tema de inseguridad, no pasa, no pasa por tener más patrulleros, por tener más policías sino porque los jueces y los fiscales se pongan a laburar en serio y no dejen salir a toda esta manga de hijos de puta que salen a matar este, por matar, ¿me entendés? Porque, porque sí, porque un tipo que estaba en Rosario comprando tomate paría como un asado, una ametralladora. Digo, a ver, muchachos, digamos las cosas por su nombre, digamos las cosas por su nombre. Me parece que estamos en una situación muy difícil, el gobierno está haciendo la plancha y el pueblo se va a terminar cansando y lo peor que le puede pasar a un gobierno es que un pueblo se canse. Pero bueno... Eh, ahora en un ratito vamos a estar hablando con, ya lo voy a. Es, es complicado el, el nombre. apellido, ¿no? El nombre el apellido. Eh, Avisora cuando estamos en el aire, pero estamos, vamos a hablar un ratito con José Cherkaski. Espero, espero haberlo dicho bien. Escritor de las letras de Piero. ¿Eh? ¿Lo, ¿Lo digo de vuelta? El nombre. José José Cherkaski, ¿así? ¿Está bien? ¿Lo dije así? Vamos a preguntarle a él. Pero antes, antes de hablar con, con José, vamos a, escuchar, vamos a escuchar un tema que yo quiero, lo voy a ir pisando, te digo Gerardo, mándalo, a ver. Aplausos, aplausos, gracias gente, gracias por estar. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando. ¿Quién no se acuerda de este tema, no? ¿Quién lo habrá escuchado alguna vez este tema? Vamos a hablar con José, que tiene, la, la tiene muy clara, nos va a desasnar de un montón de inquietudes que tenemos. A ver por qué salieron estas letras, por qué Piero toma estas letras. Pero bueno, vamos a hablar con él. Hola José. Ah, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Lo dije bien el apellido? Pero muy bien, aprobaste, muy bien. Aprobé, gracias, gracias. ¿Sí? Eh, este, Por lo que tengo entendido, estás presentando un libro con el tema de las letras, ¿Sí? ¿verdad? Es así, a, a ver, contame un poquito qué hace José Cher, Cherkasky. <risa> José Cherkasky básicamente no hace nada. Pero ¿No bueno. hace nada? Ahora no, no hace no. nada, ahora no hace nada. El libro no es sobre... El libro son dos entrevistas. A ver que me hicieron una del Instituto Nacional de Música, que se hizo un, un documental, que tengo entendido que se pasó por el canal oficial, no, no sé, eso me dijeron, yo no lo vi. Ajá. Y después hay una larga conversación también con un periodista de la radio Provincia, sí. que conoce bien mi trabajo, fundamentalmente por una obra que yo escribí, bronca a Buenos Aires, que es un recitatorio del con Jorge López Ruiz, que eh, también... Tiene esa cosa extraña de que se escucha en muchos países. Y acá estuvo prohibida, es una obra que escribimos en el 71, 72. Ajá. Primero se estrenó en varios países de Europa y recién se pudo estrenar, si no me equivoco en el 2017, el 2017 algo así, Ajá. en un teatro, no recuerdo cómo se llama, acá en Buenos Aires. Y ahora se edita esta misma obra dedica en Alemania para toda Europa sea que afuera parece que las cosas que yo hago funcionan de otra manera ¿no? no, no, no a margen de las canciones, no de lo que yo hago en general claro, claro, claro, porque vos aparte de hacer la letra, de escribirla, ¿verdad? estás en la parte de producción de teatro, sería o de películas no, no, no, a ver. no yo, yo básicamente lo que es digamos, mi especialidad, mi verdadera vocación es ser entrevistador, ah ok. Ok, ok, ok. Yo fui periodista toda mi vida, no, yo no tengo nada que ver con... Sí con el teatro, porque trabajé muchos años con Jorge Lavelli, uh -huh. tengo muchos amigos, pero básicamente mi especialidad en el oficio de periodista es de entrevistador, que acá hay ah. todo un malentendido. Ah, okay, con, okay. Con, con la profesión, digamos. Y uh -huh. luego, bueno, aparecen las canciones y otras cosas más. Pero, digamos, la, la entrevista, que me ha dado... Tantas satisfacciones como las que me puede dar la, la, las canciones. Claro. Son hechos que yo no manejo, no, son nervios que uno toca <ríe> y no sabe que lo toca, ¿no? Claro, claro, sí, sí, totalmente. <risa> eh, ¿Y el libro de qué se trata entonces? ¿Cómo se llama el libro que estás presentando yo, ahora? Ya no va más que el segundo tomo. Ya no vamos a decir que se cerró un periodo de trabajo, son 54 años. Claro. Este, entonces, te repito, son dos entrevistas que está lleno de material fotográfico... Ajá. ...para que... ...porque... Digamos, ...en este oficio se miente mucho... ...y justamente las fotos... ...lo que muestran que lo que se dice... El, ...es verdad... ...acá no hay ningún invento... ...ni jamás lo tuve necesidad de hacerlo... Claro. ...porque vos dan nombres que sorprenden... ...pero bueno, son ciertos... Son, ...están ahí las fotos, está ahí el testimonio... Sí, sí, sí. ...o sea, sería como el cierre... ...el, el segundo tomo el primero... ...se llamó 50 años de bronca que se abrió de la pandemia uh -huh. y luego bueno aparece este que es el que cierra digamos eh, pero cierra no significa que me jubilo, cierra claro. significa que uno hace un cierre de un periodo realmente exitoso no yo no me puedo quejar claro. de nada sinceramente pero sí. uno lo hace porque laburan esto, o sea acá hay un error enorme con la idea del artista, artistas son muy pocos en el mundo, en Argentina está aquí a sola y dos más y para de contar Claro. En la música, estoy hablando. Después sí, no, sí. otras cosas. En la literatura está Borges. En fin, me voy a meter en un tema que a mí me importa y al otro le puede importar el tepino Sí, seguro, seguro. Pero sí si lo que me interesa es. Para mí este es un trabajo. O sea, por eso es el, es el, oficio, es el oficio de trabajar, ¿no? Es escribir canciones es un trabajo, no no es que sos un elegido de Dios. No, Hasta a ver, es un hay que, trabajo. Hay que tener muchas virtudes, como decía en su momento. Eh, Cacho Castaña o Sandro que eh, le surgía y tenían que salir a escribirlo, viste y es, es un a ver es un laburo, me parece que tenés que tener un don para escribir hoy canción, no cualquiera mira. le da le da no, letra, no ¿Eh? no mira cada uno tiene su, su forma de acercarse a un mundo a un universo este cada, cada uno que se dedica a este oficio algunos con mayor suerte digamos otros, o con mayor porque en esta cosa del misterio es el público. Es verdad. El público es el que se señala, esto quiero, esto no quiero. Porque es, vos estás pensando a mi viejo. Sí. Mi viejo se escribió hace 54 años. Claro, en el 69, y hace, ¿no? O estoy equivocado. El 69, no, se escribió en el 67, 68. Ajá. En 69 se, se, se publicó, digamos, salió sí. para el día del padre como un negocio rápido de la, de la Sony. Uh -huh. Y bueno, y después pasa lo que sigue pasando. O sea, mi viejo es como un tema imparable. Yo no, yo cuando lo tenía 25 años. y Pues imagina que lo último que imaginé que mi viejo iba a tocar un nervio que hasta el día de hoy no sé cuál es, que se escucha en 35 países. Y esto está en el libro, ¿no? Si inventó mi, esto me lo da sí, hasta sí. ahí. Sí, sí, no sí, es sí, que sí. yo digo 35 países. Ahora A mí cuando me llegué hasta ahí yo hago los recuentos donde donde suena. Claro. Eh, José, pero cuando vos escribiste, tan chico también, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sale la letra? ¿De dónde sacaste o a quién tomaste como mi referencia? Papá, eh, vos, eh, vos, ¿Vos detallabas todo lo que hacía tu papá? O no, sea, la vida de tu papá, papá estaba es, plasmada en es un papel. Mi papá. Okay. Es mi papá. Mi papá es un, fue un personaje central en mi vida. Yo le debo todo a mi papá. Mi papá claro. murió a 14 años. Pero yo, es muy claro, es mi papá. O sea Si vos lo hubieses visto a mi papá, te vas a dar cuenta, mi papá camina lento, sí. este un tipo muy particular, en fin, lo que dice la letra, que es la, la historia de lo que yo veía de pibe, de mi papá, que pues luego lo ha traslado a un viejo, un, un libro pésimo, de poesía, y luego desde ahí tomo la idea de mi viejo y se hace... la primera El primer tema que yo escribo con Piero. Claro. Yo no, ya además no tenía idea de, de, del mundo de la canción y nada, no sabían absolutamente nada, yo era un simple oyente de radio. Escuchaba música, que eso tampoco soy un melómano. no. No, está bien, pero digo, una vez que pero... eh, terminaste de escribir, después eh, te dedicaste al periodismo. No, antes, de mi carrera, ah, antes ya eras periodista, perfecto. Empecé. Yo empecé a los 22 años a trabajar como periodista, perfecto. Este, y hice toda la carrera acá en Argentina, uh -huh. terminé siendo, hice una carrera en la revista Siete Días, que no está más, pero en su momento fue la competencia de gente. Y luego trabajé en España. Pues yo, durante el proceso, me fui. Pa, me invitaron a irme, como decimos con elegancia. Y trabajé <risa> en una revista llamada Cambio 16, que sería la misma empresa que saca ahora el, el diario. ¿Qué más se lee? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, eh, sí. el que más se lee, se leía hoy en día. Sí, el que más se lee es Clarín. No, no, hablo de, de España. Eh. Ah, hablo ya España. en España. Ah, ok, ok. No eh, sé. El diario. No, yo Clarín hice algunas colaboraciones. Uh -huh. yo no trabajé acá en diario, yo era revistero claro, más bien, yo claro. toda mi carrera en la historia de la Bell ya empecé este empecé como cronista uh -huh. y terminé como jefe de redacción digamos o esa es la tres años ¿no? no es una cosa de cinco meses ¿no? claro Ahora... y, y ahí me especialicé ya te digo, en esto de la entrevista que es lo que más me interesa lo que más me gusta sí sí sí y a ver no cualquiera Hoy en día está preparado para, para hacer una buena entrevista. Eh, hoy en día hay ni nunca. No, no, Hay muy pocos buenos entrevistadores en el mundo. ¿eh? De eh, verdad, te lo digo. Sí, no no estoy de acuerdo porque... Pero no de ahora, de en general. Pero vos sabes que porque están... Si confunde la entrevista con que sos un amigo, como claro. te va querido. y no, es así. No, la entrevista no, no, es no, un No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, Obvio, pero y, y por ese lado va, es bueno. seguro, y por ese lado va. Y además, yo, no, yo te digo, de la, yo tengo 30 libros de entrevistas publicados, acá y afuera. Uh -huh. Y yo te digo, de los tipos que entrevisté, bueno, si me acuerdo de todo estaría loco, pero sí, claro. hay muy pocos con los cuales, yo te diría, con el que más tuve una relación muy intensa fue con el general Torrijos, que era el hombre fuerte de Panamá. Yo estuve varios años con Piero, estaban muy, muy vinculados a Torrijos. Okay. Pero hay otros más que no me acuerdo, pero te quiero decir. De todo lo que entrevisté, hay tipo bueno, uno era un amigo, copia un autor, en fin, no importa, pero quiero decir que si entreviste a 100, uh -huh. algo, me quedó algún vínculo histórico con cuatro o 5 nada ¿no? más. Claro. Yo no Por... establecí relaciones. La idea, claro, porque la idea es sacar, como decís vos, sacar ¿Sí? de las entrañas lo que a uno le interesa publicar a veces, ¿no? Y, y no, no, no, no claro, la claro. gente no siempre el entrevistado está preparado para responder todo, ¿viste? que Pero hay que saber hay que, un... hay que saber entrarle, como el boxeador, ¿viste? El entrevistado es un saboteador. Sí, verdad. O sea, el entrevistado, depende de si, si haces una entrevista, de cómo anda la, la gallina, su historia, pero... Okay. Cuando vos entras en un mundo, primero a veces, o sea, muchas veces uno fracasa, no siempre a uno le va bien. Okay. Pero es un juego, pero lo, lo, yo, por ejemplo... Durante mis, es mis entrevistas, yo lo único que aceptaba era un vaso de agua, nada más. No aceptaba café, no hablaba más allá de lo que tenía que hacer, no, no, no establecía ningún vínculo, ninguno. Claro. Y además yo iba, y, y bueno, yo iba porque hace mucho que no hago ninguna, haría alguna porque tengo ganas. Sí voy a hacer un trabajo ahora que me interesa a mí, pero yo no, incluso yo tenía muy poca información. Porque a mí me importaba sacar la información al, al culano. No que saber qué sé yo, no sé qué tipo de médico es cirujano. Pues es ¿sí? una pavada. Uh -huh. Con la canciones pasa lo mismo: o sea, la canción es saber mirar. Okay. O sea, cuando, cuando en este oficio vos tenés que ver lo que el otro no ve. Exacto. Exacto. No, no, hay otro, no hay otra explicación. Sí, no hay, no hay otra Ahora, ciencia. Sí. Ah, pero aparentemente, qué sé yo, uno puede ver mejor. Ojo que no todas las canciones nuestras han sido sucesos. Yo tampoco sé escribir mucho. Yo en todos estos años escribí 140 canciones. Bueno. <risa> que es muy poco. No, no. A ver. Y sí, porque tienen mil Sí, ojo. está bien. Pero a ver, hay que escribir 140 canciones, José. Me extraña. y sí, pero en 50 años son dos canciones por año, hermano. Sí, no, no y, bueno. y si con una sola, ¿viste cuando dijo quiero hacer mi primer millón? Ya está. <risa> no, bueno. La, el tra la tragedia de este oficio que todos creen que pueden llegar al primer millón. Y llegan muy pocos. Muy, Muy poco. poco, mira, yo he visto pasar muchísima gente claro. con la fantasía de hacer. Después es un oficio donde uno cree que es fácil ganar dinero. Y justamente cuando vos estás en el, en el oficio, en el negocio, digamos, uh -huh. es agotador. Yo estoy absolutamente agotado. Claro. claro. El primero de controlar, pues bueno, nosotros estamos divididos. Bueno, pero ahora lamentablemente está enfermo, mm. pero él tenía el laburo de él hasta ahora, es el escenario, y yo estaba abajo. Claro. Yo viajé mucho con él, pero en los últimos años no. Pero es una obra que tienes que controlar. claro es eso, o sea, Primero te ofrecen... Porque en realidad el repertorio nuestro se maneja a través de Warner. Uh -huh. la, la famosa Warner, sí, sí, sí. tiene todos los títulos del mundo. Nosotros, imagina que no llegamos a hacer ni medio grano de nada. Somos uh -huh. nada. Pero en Argentina el este repertorio nuestro es muy explotado en el exterior, sinceramente así o sea, que, por bueno, ejemplo, mi viejo, más o menos, te explico para... Sí, sí, sí, no, no, media, no, no, quedó, quedó claro y, y está bueno que, que, que lo aclares así, que lo expliques bien, que la gente, que el oyente entienda con quién estamos hablando y eso está bueno. Sí. Eh, bueno, repetir entonces el libro, ¿cómo se llama y dónde lo puede conseguir la gente? No, el libro no se vende. No se vende. El libro es un, es, es un regalo que me hago yo, Ajá. con mis 80 al cumplir 80 años, me hago un regalo. La primera vez que me regalo algo y me he hecho una edición muy breve, muy pequeña, para gente que me interesa de la clima. Ok. ¿Y, está, y, más, y sí. lo, lo presentaste en la Feria del Libro, puede ser? Sí. Se presenta el 12, el ahora, 12. en la Feria del Libro, sí. Perfecto. Este, vamos a ver qué pasa. Les. Bueno, Pero José. Es un juego, viejo. Te agradezco un montón haber pasado por Ecos en la noche, la verdad que me encanta hablar con vos. Te estaremos llamando para, para próximos programas, a ver si podemos desarnar un poco más el tema Piero. Como periodista, Piero, ¿no? te voy a llamar como periodista. ¿eh? No, pero quiero, yo no te voy a hablar de llamar mejor no, mejores quiero lo digo, era, <risa> eh, no, pero yo te voy a ir preguntando los viajes, cómo eran los viajes. Vamos a ir hablando en otro Ah, programa. sí, ah, bueno. Dale. Os llamá y arreglamos. Gracias, José, por estar. Un abrazo grande y suerte, te Gracias, viejo, ¿eh? gracias. Así, bueno, pasó. José, le voy a decir bien, ¿eh? Escuchá, José Cherkaski él escribió Bien. 140, dijo. 140. 140, un montón. Aparte, con una le alcanzó para... para Ambicioso, mi, mi me primer, mi, mi primer millón. Claro. Totalmente. ¿Qué te iba a decir? Bueno, volvemos a, al varieté, al carajo varieté. Exactamente. ¿Cómo...? Contame un poco la obra, porque Bien. No, no fui a verla nada, pero bueno, contarle a la gente, al oyente, cómo es. Al carajo varieté. Al carajo varieté surge en realidad como una idea, como un movimiento. Eh, después de haber estado el año pasado estrenando dos obras eh, mm. desde cero, nosotros somos una cooperativa de teatro independiente. Okay. Eh, pudimos estrenar eh, una obra, estuvimos tres meses en cartel, eh, La Irredenta, eh, en el Teatro Azul y después nos eh, ayudamos también en la colaboración del montaje de otra obra Queridas Mías en el Actor's Studio uh -huh. eh, también estuvo de septiembre a diciembre uh -huh. eh, fue seleccionada eh, bueno por eh, tuvimos una función para el gobierno de la ciudad oh, eh, así que eh, cuando terminó el año, el 2022, nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos potencial y podíamos seguir eh, trabajando. Y particularmente eh, Eliana Sigrid, que es eh, la directora que no pudo venir hoy, uh -huh. le mandamos un beso enorme. Eh, ella eh, nos reunió y nos dijo, miren me sucede esto. Ella tenía ganas de seguir trabajando ciertos personajes de las obras que habíamos trabajado anteriormente, e incluso de eh, series web que habían empezado a hacer con el Carajo Producciones, que es la productora que empezó en pandemia, uh -huh. eh, haciendo series web como uh -huh. eh, punto final. ¿Y cuál era la otra? No, no recuerdo. Bueno, este, de, de, eran dos, dos series eh, web que se hicieron en pandemia y después de eso surgió la Irredenta. exacto sí todo surgió en pandemia por las ganas de hacer teatro claro. básicamente dijimos claro. qué hacemos ahora o sea el artista qué hace no en pandemia cómo nos podemos mostrar cómo podemos seguir creciendo pero es verdad eso cómo sufrió el artista en pandemia no, sí. terrible cuántos sí. quedaron sin laburo ¿Cuánto? sí e incluso cómo porque a ver el teatro es relación con el otro y relación bien. con el espacio. Seguro. O sea, en la virtualidad no había un otro y no había espacio, o sea, no había teatro, por más sí. que... El teatro no es nada sin el espectador, digamos. Claro. Sí, ¿no? sí, sí, sí, totalmente de Como... acuerdo. Pero, más allá de, de, de que no había espectadores uh -huh. y no había artistas, los dueños de los teatros, los no a malabares a que hicieron... Muchísimos teatros cerraron, muy sí. lamentable. ¿Me entendés? Y muy digo, eh, ¿se recupera ese tiempo perdido? Yo creo que para esta gente que perdió tal vez la posibilidad de, de alquilar, regular... Porque hay muchas salas de teatro, que esto no es algo que se sepa mucho, que se alquilan para Como el Paseo de la Plaza, por ejemplo. El, el Paseo de la Plaza, o bueno, el Teatro Azul de hecho es uno de estos teatros uh -huh. que alquilan el espacio para poder montar un teatro ahí. Uh -huh. O sea, okay. se o sea hace... no es un teatro convencional el Teatro Azul. ¿eh? O sea, Ustedes están siquiera... en el Teatro Azul. No, no. El, ¿Ustedes están en? No, vas eh, va a estar en Paseo a la Plaza. Ah, Vamos a estar en Paseo a la Plaza. Exactamente. Aún ensayando estamos, no estamos con funciones. Pero cuando hicimos La Irredenta, la hicimos en ese teatro, en Teatro Azul, que no es un teatro convencional, es un es a piso y tiene, sí, escalinatas, pero no tiene un escenario elevado con plataforma. Eh, y es como una casa, ¿no? Sí, Porque sí, de... Tenía escaleras, balconcito, y bueno, se instaló para poder hacer obras de teatro. Sí, y funciona muy bien eh, yo creo que por, por la forma que tiene particularmente Teatro Azul, era toda una parte trasera de una casa que fue ambientada para hacer teatro eh, es un ah, teatro muy bonito muy acogedor, la gente que está ahí hace teatro hace muchos años, el padre del encargado hoy en día, del dueño eh, es el que hacía teatro primeramente ahí y esto de que hay mucha gente que no lo sabe que hay salas de teatro que se mantienen uh -huh. simplemente a ver por amor al arte por amor al teatro pero como claro. decimos siempre nosotros no vivimos de amor tampoco los artistas sí, sí, obvio Nadie eh, el, que, el amor no hay que pagar alquiler no hay, que hay que pagar la luz hay que pagar los servicios y bueno y justamente hay un la... tema que no se puede vivir del amor ¿no? Exacto. lamentablemente todavía no encontramos la manera capaz con todo esto de las inteligencias artificiales Papá que sí, eso, ¿eh? capaz que sí capaz que Encontramos la manera Pero, pero sí, eh, la verdad que el tiempo perdido En pandemia fue particularmente que Lamentable eh, para ellos el, No sé si me acuerdo si fue el viernes o el sábado El viernes Fui al teatro ciego sí. ¿Fuiste? Fui al teatro ciego Muy, muy bueno Pero muy bueno de verdad ¿Qué fue a ver? Fui a ver, eh, transcurre eh, La obra transcurre en un avión eh, y era la época De los músicos Cuando tenían que emigrar era, era un poco el tema De los militares acá en Argentina Y estuvo muy bueno Pero lo que más me, me A ver Impresionó Los efectos especiales El olor al café Porque vos no ves nada claro. Absolutamente Pero nada No sabes sí. a quién tenés al lado Tuve una experiencia sensorial digamos Exactamente Y vos sabés que con, con el pasar del, del, del tiempo, empezás a agudizar todo. El olfato y el oído. Y te pasa alguien por al lado, pero y vos lo sentís. Que cuando lo ves no le da bolilla, lo viste y no está atención escuchándolo. Bueno, los olores, los olores al café, a la cebolla. Y después, en un momento dado, eh, el, uno, el, el nene, este que después se hace grande y se emigre, qué sé yo. Eh, sale corriendo de la casa porque se pelea con los padres y afuera llovía y la madre le dice no sabes que llueve y empezó a llover dentro del teatro no. muy muy bueno ustedes pura. se mojaban sí claro <risa> <risa> qué locura Hermoso. qué locura Hermoso. no muy Hermoso. bueno muy bueno y cuando bueno y, y cuando se prende la luz estábamos a piso plano Casi como una realidad avanzada, esta que te pones los anteojos 360 no ves y nada, No hay nada, no. ahí no ves nada. Ah, sin ver, pero digo, sin ah, sí, sí, sí, todo, todo. lo sentís lo que sucede. Todo. Y es plano porque, claro, al ser oscuro claro, sí. no podés tener nada. Y, va, y ellos no sé cómo ven, porque no sé si deben tener algo, pero cómo ven, porque van hablando de distintos lugares. Eh, mm. El teatro está enfrentado. es El, el, el escenario es el medio, sí. sillas para allá y sillas sí, para, silla para allá. Lado. Claro. Entonces están ellos en el medio jugando. Que es? que ¿Dónde está la puerta? La puerta de entrada. La puerta de entrada claro. con un telón negro. Y, y ellos caminan por el, por todo el teatro. Porque vos sentís la cosa acá atrás, acá al costado, ¿me ¿entendés? Eh, los olores, los ruidos. Eso. Entonces vos estás, ¿viste? En la oscuridad. <risa> <risa> qué locura. Qué no, locura. está muy bueno. Y es, es independiente. Sí. Sí, sí, sí. Y es independiente. Y esas cosas se logran. A ver, si me lo cuentan antes de ir, digo, mm, viste, sí. medio que el Teatro Independiente... Que se que está que... hipeada. <risa> sí, sí, sí. ¿Me explico? Pero bueno, eh, se puede hacer un montón de cosas en el Teatro Independiente. Y uh. apoyo, apoyo, 100% el Teatro Independiente. De hecho, fui a ver un montón de obras al Teatro de la Plaza que han venido acá y me han invitado pero muy buenas obras. Es muy lindo. Es muy ¿Cómo salís interpelado? Porque en el teatro independiente se tocan temáticas eh, eh, que abordan hoy en día, no que se puede abordar hoy en día de lo que ves en la sociedad. Digo, claro. hoy en día, esto es lo que está pasando. La actualidad. Exacto, total. ¿cómo lo llevo al teatro y cómo hago para que el espectador se sienta... Eh, identificado con un, identificado un montón de cosas. Identificado tocado en algún lado, sí, ¿no? Sí, es verdad eso. ¿Y sí, eh, no pasa tanto con el teatro comercial, perdón. No, no, no, con el teatro comercial no pasa porque es una obra. Vas sí. para entretenerte, digamos. Exacto. Eh, total. Eh, hay obras muy buenas de teatro comercial, pero la gente se suele quedar más como con eh, el brillo del producto, sí. más que con la profundidad sí. eh, y lo que se trata de decir. Eh, Según para que hay espectadores para todo, obviamente. Obvio, obvio. Hay, hay gente, gente, que, hay gente que va al teatro solo para ir a ver a alguien que vio en la tele. O sea, exactamente. O para decir, no, eh, me quiero descomprimir ¿Colulaje? un poco. O oh, descomprimir un poco de, de, de la vorágine. Sí. Y quiero ir a reírme, nada más. Sí. Bueno. Que está bien, ¿eh? O sea, obvio, no estamos obvio. diciendo que está mal. Obvio, obvio. obvio. Pero tenés público para todo. Sí. Y, y yo soy un defensor de no sé qué voy a ver. No busco, no busco, no busco. Ni lees, ni lees de lo que trata. No me interesa. Veces. No, no. Ay, eh, te eh, vas a, a sorprender. Claro. Eh, me dejo llevar, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces entro y no sé qué va a pasar. Es que si no la mente empieza, no sé, a, a pensar un montón sí, de cosas. De y a después a y te, como... te puedes llevar un chasco. Sí. Sí, sí bueno. Porque partí... okay, falsas expectativas... Sí. sí, sí, sí, mejor sí. no hacerse expectativas. Eh, particularmente, yo, so, eh, yo soy productor, también estuve haciendo la producción de estas obras y de La Varieté, uh -huh. eh, y estudié producción justamente con productores de obras como hoy en día La Desgracia, que están en Raseo a la Plaza, está en su sexta temporada ya, es un claro. éxito. Eh, recomiendo mucho eh, Es una obra que empezó como teatro independiente Y ahora ya está eh, creo Si no me equivoco, eh, patrocinada por Santander O sea, llegó sí, a ser bron... de la categoría Del de teatro comercial sí. Saliendo del teatro independiente claro. eh, Muy buena obra Y cuando estudias eh, pro producción de teatro Te das cuenta de que sin una figura eh, De la tele O famosa, o de las redes hoy en día Es muy difícil poder mantener una obra A lo largo del tiempo Claro. o tener una producción que, bueno, no sé, quiero eh, armar una escenografía con una profundidad, con esto, con lo otro, necesitas mucho dinero, claro. en, y la única forma de respaldar ese dinero es con gente. Y la gente hoy en día va al teatro el 70% solo por quién está, eh, a, a quién va a ver, digamos. Bueno, ¿no? a ver, fui a ver, que me invitaron también, Lección de Anatomía. Mm. Y no me llenó. Claro. No me llenó porque es el nacimiento aparece a ver aparece en el, en el escenario eh, llegas al mundo desnudo y de ahí empieza todo y no me terminó de cerrar mucho porque eran dos conflictos dos quilombos, la vida te le pegaba al, al, al ni una buena no ni una buena <risa> le daba para los chicles viste y voy a decir pero a ver pero bueno llegamos a 30 tengo que ir a una pausa no avísame avísame, avísame. Este Y bueno, yo apuesto al tema del diario de independiente mucho. Después hago mi análisis. Obvio, obvio. Le recomiendo bien, más o menos, mucho. Además, acá, a cada quien le resuena donde, donde le resuena, digamos. Hay gente que puede ir a ver algo y dice, no, a mí la verdad no me tocó. Hay gente que sale súper conmovida Por porque le resuena muchísimo más en su historia personal. Eh, nosotros particularmente con la varieté, eh, lo que hacemos es humor. Eh, más relacionado al grotesco, al absurdo Donde creamos eh, diferentes mundos La barité, para quien no sabe Es eh, una obra en su totalidad pero que no es una obra de teatro convencional en la que hay todo un hilo conductor, los claro. mismos personajes, sino que pueden ser los mismos actores en diferentes personajes, en diferentes situaciones, claro. en diferentes sí. relaciones, o sea, no sé, en una escena ella es mi mujer y en la siguiente es mi primo, o sea... Claro. Eh, sí, si no creo que el espectador vaya sabiendo qué es lo que va a ver, o sea, eso está buenísimo. lejos de eso. Porque me, porque tengo que, me tengo que ir a la tanda. ¿Podemos vale, no que... ir a la tanda? Vamos a la tanda y ya seguimos hablando Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live. Estamos en Ecos en la noche, eh, un día lluvioso, un viernes de miércoles. Hay que aceptar las cosas como son, aquellos que les gusta salir un viernes con este clima, lo pueden hacer, los teatros están todos abiertos igual, la gente está comiendo no afuera, como de costumbre, pero bueno, están dando vuelta por la ciudad. Dicen que va a continuar la, la, la lluvia toda la noche, vamos a esperar. Estamos hablando con Alcarajo Varete, ¿cuándo debutan? Julio. Julio, Julio, en Paseo a la Plaza. Paseo a la Plaza. Nos Perfecto. pueden seguir en nuestras redes, Decime arroba al varieté en Instagram o varieté del carajo en TikTok también. Eh, ahí vamos a estar subiendo bueno, el estreno. De hecho, pueden ver ahí contenido que estamos haciendo para redes. Eh, ya no ves. tiene nada que ver con la obra. Eh, son los personajes de la obra... Eh, pero llevado al eh, a, a, a Instagram, digamos, a videos de un minuto claro. un y medio. Y estamos claro. haciendo intervenciones en calle Corrientes también. Exactamente. La, la, en, en la calle directo, en la avenida. En la Avenida Corrientes, se pueden ver. Esto de sacar el teatro a la calle y que el teatro no solo Estar en una sala de teatro, sino que, que los personajes están vivos y pueden estar en una cola o, o, claro. o, o caminando por la calle como cualquiera de nosotros. Claro está bueno eso. Uh -huh. sí, la eso, gente se divierte mucho. Eh, le gusta. Sí. Le gusta. Mucha gente nos pedía Salí, fotos. Eh, en la costa salieron muchos a hacer eso. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, eh, ahora vamos a estar hablando con Emanuel aquí que él es este, de deudas puntuar Doy vuelta a la página de La Varieté a hablar con Emanuel y el quilombo que hay con el tema de los eh, venta esta de 50% eh, el Jos sale, esto Jos sale, que no sé si sale o no sale, pero para eso vamos a estar hablando con Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Cómo estamos, chicos? Saludos para todos, allí ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, Te escucho lejos, ¿dónde andas? Y estoy en un centro justo en estos momentos. En a ver centro. si queremos me un poquito más para que se me escuche mejor. A ver, ¿te ¿puedo tener más retorno? No, no, al tope con el retorno. Yo perfecto. no me escucho bien. Listo. Yo no me escucho bien. Listo, perfecto, seguimos. Bueno, eh, le cuento a la audiencia, a Manuela Kiki, él es de Deudas.ar, resuelve todos los conflictos que puede llegar a tener con tarjeta de crédito, banco, eh, cheque. Bueno, y para eso, si quieren dejarle algún mensaje lo pueden hacer al 11 33 47. 7226 y bueno, eh, contame esto de Hot Sale y todas las estafas que están a la orden del día bien, como todos sabemos ahora eh, a partir del día lunes, martes miércoles inclusive es la revisión del Hot Sale en nuestro país este digamos estas campañas de consumo masivo que extraemos de, de Norteamérica ¿no? Y la, y la instalamos en, en nuestro país para para el consumo de determinados productos y servicios de apariencia económica accesibles y que en definitiva muchas de esas ofertas son engañosas no eh, todo, cada edición que que se sucede nos damos cuenta de de, de, de la RIP, del engaño que existe eh, dado que por ejemplo una cosa son los precios antes del José y otra cosa son los precios durante el hot sale. ¿Qué te quiero decir con esto? Que regularmente aumentan cuando está, este, digamos, eh, a tres días. una cosa es la promo, eh, una cosa es la promo, eh, y otra cosa es la actualidad del precio. No tiene nada que ver. Exacto. Por ejemplo, una heladera que sale 45 mil pesos antes del hot sale, durante el hot sale sale mil pesos, te dicen que el descuento es del 40 o 50%. Y en realidad vale, lo mismo. es un 10% un 15 como mucho, un 15% como mucho de descuento. Entonces, eh, en esto hay que tener mucho cuidado, okay. eh, no solamente por estas cuestiones de del precio o la, la ejecución de las garantías, por allí si nos mandan algún artículo que se, se rompe en el camino o no funciona, mm. sino también que hay mucho vivo detrás de, eh, el orde, detrás de ordenadores, de, de, detrás de redes sociales. Entonces hay que seguir un, un lineamiento en general como para no incurrir en estas cuestiones. Eh, para que te des una idea, eh, si bien eh, en Estados Unidos el 80, 90% de la compraventa se da de esta forma, no de carácter virtual, pero ¿qué pasa? Ellos tienen una seguridad jurídica muy importante como herramienta claro. para revertir ciertas situaciones. Claro. En cambio, en nuestro país es lo mismo para la ley eh, ir a comprar eh, una, una remera en en el centro, ¿cierto? Uh -huh. en, en la remera, que comprar un televisor por Internet. Y todos sabemos que la metodología es totalmente diferente, por Internet es totalmente impersonal, brindamos datos de tarjetas, CBU, eh, cuentas, y que eso en manos de unos escrupulosos puede, puede ocasionar un verdadero do dolor de cabeza. Claro. Entonces, primero eh, y principal, eh, en este hotel eh, están incluidas todas las marcas multinacionales uh -huh. que conocemos de todos los rubros, zapatillas, vestimenta, eh, viajes, eh, celulares, electrodomésticos. Entonces, lo recomendable siempre es buscar páginas oficiales, ¿bien? Páginas oficiales, eh, y no así, por ejemplo, una página de Instagram, una página de Facebook, porque porque fuera de estas eh, multinacionales, eh, al ver esta movida que existe a nivel país del José, eh, muchos crean cuentas truchas. Eh, te ponen un producto que está más barato que, que una marca oficial y terminas incurriendo en, en bueno en estas compras ficticias. Te, te dicen que, deposites, y que te dice que depositen un, por, un porcentaje del producto que vos querés a una cuenta X y después te lo envían a tu casa y no existe ni el producto, ni el lugar, ni nada. No, y encima muchas veces pasa que... Eh, te contactas con este, esta supuesta empresa eh, brindan los datos de la cuenta eh, hasta hasta ¿Te pueden saquear? Hoy por hoy son, pero claro son son unos maestros en, en, en violar la, la, la las medidas de seguridad que tienen hoy las aplicaciones o las páginas me que parece están, que me parece que me me equivoqué de profesión <risa> claro los datos biométricos ya o sea siempre van un paso adelantado ...de la, las condiciones de seguridad... ...que aplican la, en, en las distintas páginas... ...entonces... Eh, ...hay que tener mucho cuidado... ...porque porque por allí... Eh, ...te sustraen los datos de la cuenta... Te, ...te vacían la cuenta... ...te sacan un préstamo... ...se lo transfieren... ...a cinco o seis cuentas de terceros... ...y no los no los encontrás nunca más... ...sumado a que... ...hoy por hoy... ...el agente policial... Eh, ...las fuerzas policiales... ...carecen... ...carecen de elementos... ...para, para perseguir estas cuestiones... ...entonces... Es muy difícil, por eso siempre se recomienda buscar páginas oficiales, en lo posible hacer la compraventa. Y, y, no, y, no y no dar las claves, no dar las claves. De... No, obvio, obvio, obvio, obvio. Vos das el código de seguridad de la tarjeta, pero te van a sacar lo que sea. Por eso. Eh, entonces, eh, tratar de hacer las compras sí o sí con tarjeta de crédito y no débito y transferencia bancaria, porque tenemos 30 días corridos para, para impugnar cualquier cargo que abusivo que, que detectemos. Eh, eh, o, o, por ejemplo, eh, no nos compramos un producto y no nos envía el producto y listo, impugnamos eso en, en, en la tarjeta. Claro. Eh, y, y sobre todo, hacer el ejercicio del de derecho de el derecho que tenemos de arrepentimiento, que, que establece la Ley de Defensa del Consumidor, que establece justamente que tenemos 10 días corridos para arrepentirnos de cualquier compra sin mediar causa de justificación. Perfecto. Es decir, eh, el producto no cumplió con los objetivos me gustaba color blanco y me mandaron negro, no sé. Sí. Eh, hoy por hoy, las páginas oficiales traen el botón de arrepentimiento. Entonces, eh, es bueno utilizar eso. Y hacerlo justamente, como decimos siempre, eh, páginas seguras, ¿bien?, mm -hmm. de multinacionales, eh, que, que siempre recomendamos que medianamente tengan una sucursal eh, en el lugar donde nosotros recibimos ¿Por qué? Porque en caso que tengamos algún tipo de problema, ya sea por sobrefacturación, por garantía o por lo que sea, podemos ir golpear la puerta y reclamar. Claro. Y no tener que ir a una casa central, a Capital Federal o, o, o, a, o, o a otras direcciones, que eso va a entorpecer eh, todo lo que nosotros queremos hacer, porque por ahí estamos pagando la primera, segunda, tercera cuota ya del, del, del producto y no lo tenemos. Claro. Entonces, buscar una sede... Eh, ...una sucursal, la más cercana... ...o, o, o los, hiper, los hipermercados... ...que también tienen el Sale. ...sí, sí, totalmente... ...totalmente, tienen todo... ...todas las multinacionales que conocemos participan... Por eso. Eh, tam ...también es bueno... ...hacerlo con un internet seguro... ...eso significa que... ...lo hagamos... Eh, ...desde nuestros hogares... ...nada de hacer las operaciones en la plaza... Eh, o, ...o en el trabajo porque eso también pueden caer los datos en manos de un escrupuloso, ¿bien? Claro. Eh, con todos estos tips que, que vamos brindando, eh, es fundamental para tener en cuenta eh, esto que, que siempre tratamos de, de evitar, los abusos, ¿no? Siempre cotejar la oferta inicial con la facturada, eh, ¿para, qué? ¿para qué? A ver, nosotros vemos todas estas ofertas, vamos a ver el lunes, martes, miércoles, todas estas ofertas, pero quizá muchos de los elementos que se publican no los necesitamos, ¿bien? Claro. Entonces, con solo hecho de verlos y pensamos que son totalmente totalmente económicos, eh, vamos a comprar algo que no necesitamos y nos vamos a sobremeudar a la más cara. Entonces, eh, revisar bien, cotejar bien que eh, la oferta sea sea real, porque si ciento si un 10%, un 15%, quizá cerca de donde yo vivo está la misma marca y está el mismo precio, entonces no tiene sentido, ¿bien? Yeah. No tiene sentido. ¿Qué te iba a decir? Acá en el piso, en la radio en vivo, estamos con Lautaro y Damela, que ellos son artistas de varieté. ¿Y te están escuchando atentamente? Como, viste, o, es Decir, a ver, están así. Si quieren hacer una pregunta, Emanuel. ¿Cómo va, Emanuel? Con todo, ¿todo gusto, bien? ¿eh? ¿Cómo están? Participen. ¿Sí? No hay ningún problema, encantado. Hoy es gratis, ¿eh? Ok. Eh, sí, no, eh, más que nada pre preguntarle a ver si para los oyentes si le parece una opción segura esto de Marketplace, algo eh, estas eh, alternativas que se usan a, a las otras plataformas que pueden llegar a cobrar alguna comisión o algo de eso No lo recomiendo no lo recomiendo las páginas ni de Facebook ni, ni de Instagram porque en muchos casos detrás de esas páginas hay delincuentes ¿bien? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque, a ver con esto no quiero generalizar pero han pasado muchísimos casos que repito ofrecen por ejemplo unas zapatillas adidas a, a precios más bajos que la que la marca oficial claro. entonces voy a decir eh, eh, algo está mal acá o sea la marca oficial me vende a determinado precio y esta esta casa que porque encima se toman el trabajo de sustraer de Google fotos muy lindas de locales comerciales de, de, de, de una cierta actividad pero en definitiva lo que tienen es eh, esa podera de dinero, porque la comunicación comienza por la página, después por un número de WhatsApp, eh, hacen la transferencia bancaria y después de tanto reclamar, te bloquean y chao, no los ves claro, más. Claro, es esa es la situación. Sí, sí, sí, ¿verdad? Porque sí. si es efectivo, bueno, digo, vaya y pase, pero cuando es transferencia, no lo hagas. La transferencia no es comprobante de una compra-venta, la transferencia es comprobante de... Una, un depósito a una cuenta, un tercero. Sí, inclu Entonces, incluso se, tercero, está usando, se está usando mucho esto de enviar las transferencias editadas y sí, uh, te envié 30.000, mandame 27 que te quería mandar 3.000 nada más y mucha gente cae también en eso y, y se hacen estafas de ese tipo. mira si, si nosotros como argentinos usáramos la capacidad que tenemos para embaucar, para para hacer trampa para, Dominaríamos para, el mundo. para estafar Seríamos primer mundo Total. Siempre va el, el delincuente va un paso adelante de, la, de las medidas de seguridad Que se toman en cuanto a los cibernéticos O sea, hasta el día de hoy eh, el, el ciberdelincuente eh, Está violando los, los datos biométricos Que son los datos Es decir, cuando vos estás en una aplicación Y tenés que hacer una operación Te piden una foto a la cara ¿vio? Entonces, te saca la foto a la cara Hasta eso violan ellos ya, están más allá, mucho más allá de cualquier comisión de seguridad. Ahora, sí, ¿esa sí, gente, esa sí. gente ¿no, sí. se la, no se la puede contratar para las empresas? <risa> <risa> más fácil. Que tenga trabajo digno. La ¿no? verdad claro. que sí, la verdad que sí. Y, y solamente retrotraen todo, esa, todo, esa, todo ese árbitro, aquellos que tienen contactos en la policía o contactos en la justicia, porque el ciudadano común es muy difícil retrotraer esa situación. Yo les digo de verdad porque... Mm. No solamente es difícil eh, encontrar, porque es autor a determinar, porque te sustraen, por ejemplo, de tu cuenta todo, todos los ahorros que vos tenés. Encima sacan préstamos a nombre tuyo, mm. y esos préstamos lo, lo, lo distribuyen en 3, 4, 5 cuentas de Mercado Pago, mm. y, y a su vez esas 5 esas cuentas se, se transfieren a otras 5 más. O sea, el autor a determinar es muy difícil perseguirlo. No es imposible, no es imposible, mm. pero muy difícil... Sumado a que los bancos no colaboran, vos le preguntas al banco Che, dame información de la cuenta que yo transferí, no te van a dar nada. Y, y sumado también que las fuerzas de seguridad cuentan con, eh, digamos, pico y pala. Sí, pico, la, para la, así decirlo. La, la, la tienen la cosa de escribir, la, la máquina de escribir del año 70. Mm. ¿Saben lo que vi ahora que están haciendo? Ponen, vieron que vas a algún local y pagas con QR, escaneas, sí. pegan un QR falso sin que, sin que el empleado se dé cuenta, entonces cuando vas a escanear estás pagándole a esa persona, a ese delincuente, le estás transfiriendo ese dinero a esa persona, no al local. Claro. Ah, mira. Quedó escrachadísimo. Claro, como... mira, yo, yo, yo voy a un local cualquiera, pongo el QR de mi mercado pago, y toda la gente que vaya a pagar ese negocio con el QR. Me está pagando a mí en realidad. Mira, ¿eso no, no, Igual, chicos, ¿sí? siempre que, que hagamos esa, ese tipo de operación, tenemos que acompañar acompañar al, al mozo, acompañar al al, a, al empleado de un comercio, a que haga la, la operación frente de tu cara. ¿bien? Sí. Lo mismo pasa cuando vos llevas el DNI y la tarjeta. cierto eh, Mientras vos estás haciendo la operación, vos te, vos te olvidás, toma, le das el DNI y la tarjeta. Mientras claro. vos le das eso, le sacaron foto al código de seguridad, de tu tarjeta, a tu tarjeta y tu ven ahí Tranquilamente pueden hacer oprobios en las páginas, ¿no? realizando compras. Sí, ¿sí sí, sí, sí. Entonces hay que acompañarlos, Porque, au, au, bien, listo. ¿cu ¿Cuánto es el máximo de compra que no requiere autorización? mira hoy por hoy, eh, la, el tema de las compras, eh, eh, por allí también depende mucho el comercio donde vos vas. Eh, la autorización es muy relativa porque vos lo haces por internet y no te piden nada te piden el código de seguridad el no, número de cuando la tarjeta, vos te eh, te, el te, de, te piden sí. el dni te piden todo vos vas y compras no tienen la tienen la obligación está bien, el dni no está bien pero algunos pero, pero no pero está bien pero te piden el dni te lo sacan fotos eh, te sacan foto del, del código de seguridad frente no, la tarjeta sí. frente, el, el, el código de seguridad ...y empiezan a comprar. Sí. Si no... Las tarjetas saben cuando cuando hay... ...hay hay fraude ¿Por ah, porque Porque el, el delincuente... ...que te que te usó tu tarjeta y tu DNI... ...para hacer compras... Mm. ...en el lapso de, de horas... ...va a haber como 5 o 6 que te compras... ...para que desaviente la tarjeta. Claro, sí, sí, sí. Entonces pues... saben ellos... ...ellos saben de que... ...o sea, el que tiene la tarjeta... ...no te va a estar comprando... A las 19.05 en Dexter, a las 19.07 en, en Chango Más, a las 19.020 en, eh, no sé. Claro, sí, sí, sí, sí O sea, y después en el resumen sale todo en una compra en un solo día, entonces ellos son conscientes de que claro. eso es una entonces, es, es muy complicado de el tema de, de la seguridad de las tarjetas y todo este mundo del plástico, sí pero que... como decía acá esta chica... Diamela. <risas> Exacto. Eh, te, te, te, te ponen un, un QR trucho, a ver. Ya, ya llegamos a un extremo que te pongan un QR y, y que en el, en, el, en, el, en el lugar donde lo ponen nadie se da cuenta. Es raro ya. ¿Me sí, sí, sí, la verdad que sí, ya vale. Es como que está todo liberado claro vale todo. todo liberado nivel, sí. y, y van y van mutando van mutando la, la, en los jardines en su momento cuando cuando cuando estaba full el tema de la pandemia y bueno te mandaban un WhatsApp del ministerio de Salud de la Nación que mm. para validar la vacunación tenés que pasar los datos de no sé qué no sé cuánto y después bueno eh, vos pasás vos te prendés en la, en la conversación y fuiste bueno. o, o nunca o sea o, o lo que pasa muy seguido que eso directamente lo hacen desde un desde penal, oh. de, de personas que tienen que tienen acceso a, a, a teléfonos con con, con Android eh, o, o cualquier teléfono te, te, se ingresan ingresan al a, no sé cómo hacen para ingresar al, al teléfono de uno eh, le, le saquean los contactos y comienzan a mandar mensajes y dicen no Sí, José Luis, eh, necesito 20 mil pesos. Préstame, por favor, porque estoy medio arcado. Sí. Y, y por ahí, viste, decís, bueno, capaz que necesita transferirme esta cuenta. Transferirme esta cuenta. Y terminó transfiriendo a este, al otro, y al sí. otro, más allá. Eh, a, bueno, a vos sabes que de es verdad eso. Eh, mucha gente cayó con eso. ¿eh? Sí. Pero vos sabes que yo tengo una manía de hacerte todas las transferencias por banco por CBU. Pero no sé por qué, es una manía. Yo prefiero ir hasta el banco y hacerte la transferencia por CBU. Me dicen, no, te doy el alias, no sé de qué, punto, pa, juguetito, punto, no sé qué, punto, no sé cuál. No, deja, dame el CBU que yo voy al banco. Pongo el CBU ahí, te doy la transferencia, me queda el papelito, me aparece quién soy en el cajero y yo va la transferencia, ¿me entendés? Sí, sí, sí, a ver. Eh, hoy, si querés, toda la vida la manejas por el teléfono y no necesitas moverte tu casa, pero a veces no nos queda otra de ir a hablar con el cajero. A ver, las personas mayores... No el cajero sí, el, el eh, humano, ¿eh? Cajero, cajero. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Hoy la, la, las personas mayores, por más que exista toda esta tecnología, a ellos les gusta ir al cajero, retirar por cajero... Y es que y me dé el humano, papelito, que mejor. me dé el papelito como Exacto. en la vieja usanza tener el papelito en mano. Y, Exacto, y... el comprobante lo quiero yo ahí, que me figure, y yo después te mando la fotito que te deposité Exacto. Me sí, parece sí, que es lo es más claro. seguro, como era antes. como A ver, tanta tecnología y al sí. final la gente la termina cagando, pero como arriba un poste. Sí, pero también... Totalmente. Con, con todo el avance de, de la tecnología, que ahora cada Eso, vez se sí. usa menos el efectivo y lo digital está es lo, lo primordial. Lo sí, tiene en Está bien, pero digo... Tanta tecnología, tanta tecnología, no terminan cagando todo. Sí, sí. Sí. sí. Y bueno, pero. Cuidado, hay que tener cuidado. Mira, eh, ¿cuántas denuncias recibís vos, Emanuel, en el estudio? ¿Cómo? ¿Cuántas denuncias recibís vos ahí en el estudio por, esto, por estos fraudes? Muchísimos, muchísimos. Y no solamente en, en, en oficinas, sino. Mira, también con el tema de la virtualidad, la, el, el 80% de las personas que nosotros atendemos son todas de Buenos Aires. ¿bien? Claro, claro. y después se, dist se redistribuyen todas las provincias, y yo recibo entre Catamarca, las veo que corro. Entonces, uh -huh. eh, es impresionante la cantidad de personas que, que pasan esto. Por eso digo, nadie está exento, nadie está exento, porque por ahí dicen, no, a mí nunca me va a pasar, nunca me pasa, hasta que te pasa, y, y bueno, después tenés que, eh, no sabes qué hacer, porque lo primero uh -huh. que hace va a la... A la a la comisaria más cercana te toman la denuncia y muere todo sí, sí, sí. Eh, y, y el crédito lo tienen que pagar igual sí. el teléfono lo tenés que pagar igual bueno, a la señora de un amigo Entonces, le sacaron 50 lucas de la cuenta y no saben de dónde no, claro me entendés, y vos decís, ¿y dónde le sacaron la también, también tiene tiene mucho en cuenta eh, eh, repito, en las redes sociales hay muchas páginas eh, de, de préstamos en las redes sociales que te, dicen que te, pre te prestan lo que vos querés se 500 y te van a dar 600 bueno, pero, pero para eso tenés que ir una cuenta Transferir, volver a transferir Y en, en, esa, sí, en pero... todo ese Ida y, y vuelta eh, Te terminan embaucando Te dan un préstamo de 10 Y tenés que devolver 900 sí. Básicamente Pero vos sabés que los bancos Los ejecutivos de cuenta de los bancos Están haciendo esa metodología Que te llaman y te ofrecen Ampliar tu crédito, pero son ejecutivos del banco de verdad Y uno termina desconfiando eh, eh, eh, Es tanto que termina desconfiando tras el del propio banco Claro, claro, bueno Lo que pasa es que los bancos han perdido Mucho terreno Han perdido terreno porque eh, Por la virtualidad, por Otro tipo de inversiones Por los intereses que por allí Pagan en otro lado por un plazo fijo y entonces tratan de buscar eh, Tratan de de hacerlo un poquito mejor, quizá, pero también los bancos son chocos con patentes. Sí, ¿no? obvio, Entonces, obvio. Tampoco, obvio. tampoco son, son, digamos. No son en eh, el, pecho, el pecho, no, no son en nah, el pecho. No, no, para nada, para nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todos sentidos y, y tratar de sobrevivir todo de la mejor manera. Bueno, Emanuel, ¿decino cómo.? Porque debe haber oyentes que deben tener dos millones de quilombo. ¿Cómo te encuentra la gente? La gente lo puede encontrar en redes sociales como Arco eh, Arco Acción Ciudadana deudas.ar o simplemente como Emanuel Manuel eh, mi teléfono personal siempre lo brindo, no tengo ningún problema es tres ochenta cuatro siete perfecto bueno como siempre Manuel te agradezco mucho este haber pasado por Ecos en la noche y clarificar un poco todo este quilombo que se armó. Y Ojo la gente con el hook sale este que todo chamullo. Sí, hay que tener mucho cuidado. Eh, y sobre todo abrir, abrir bien los ojos, ver, ver, la, ver la, la operación que, que, que realizamos para, para, para no tener problemas. Así que bueno. Bueno, Manuel, gracias como siempre, viejo. En cualquier momento nos volvemos a comunicar. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana, chicos. Gracias, igualmente, te mando un abrazo. Bueno, pasó Emanuel aquí, que eres de deudas.ar. Como siempre, nos ayuda un poco a no perder plata. Totalmente. Porque Con, la verdad es eso. Lo es más importante en Con este lo que momento. La verdad es claro. eso, claro. La verdad es eso. Chicos, eh, estamos por cerrar el programa. Ya llegó. Se pasó rápido. Se pasó rápido. Eh, vuelvan repetiéndose, en julio. Sí. En fecha de estreno a confirmar, eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, alcarajo Varieté en Instagram o Varieté del Carajo en TikTok. Eh, somos seis eh, personas involucradas en este proyecto: Eliana Sigrid, Rocío Peralta, Nahuela Mostei, Diamela Barichello, acá, Lautaro Mele y Juliana Francolino. Eh, así que bueno, los invitamos a entrar a Instagram Ver nuestro contenido, nuestros videos Y si nos cruzan en la calle Nos pueden pedir una foto, nos pueden charlar Y vamos a estar ahí desde los personajes Divirtiendo eh, ¿en, en, ¿En qué lugar normalmente eh, frecuentan? Avenida Corrientes, Parque Centenario Nuestra idea es irnos para Recoleta También uh -huh. eh, La zona de Plaza Serrano No, no jode la cana, ¿no? No, en absoluto No, no, no, no. En Paseo a la Plaza fue medio, ¿no? Que... Medio heavy. Eh, pasa que en un momento estu estuvimos enfrente de Paseo a la Plaza. Uh -huh. eh, y los que estaban ahí claro. volanteando, medio que nos sacaron a patadas. No, pero, pero A la gente le encanta. A la gente le no, fascina. No, la reacción de la gente. Nos pedía fotos, nos grababa. Imagínate a mí vestido de señora con unas tetas yo, enormes. Sí, yo, un señor random. <risa> con barba, peluca. Con o sea, nos montamos de tal manera que para poder llevar a estos personajes del grotesco y del absurdo a la calle claro. eh, y divertir a la gente y hacer lo que ¿Y, tanto y, amamos. ¿Dónde se producen ahí? Eh, eh, eh, ¿En en, en, la en, última vez eh, no en nuestro departamento y vi, fuimos en colectivo. ¿Así a, vestido? A, yo me quería morir la primera vez. Digo no me, no me puedo subir. Aparte con las prótesis pues yo tengo las tetas ella tiene la, eh, eh, toda la panza todo, eh, así que es todo todo un tema. Chicos gracias por venir. Gracias, gracias a, a vos. Usted. Nos vemos el próximo viernes. En Ecos en la Noche. Y vamos a... Espero que te silban el próximo viernes. ¿eh? Ya se está dilatando mucho esto que no viene. ¿eh? Gracias, gente. Y hasta luego. Adiós. Adiós.